Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más aquí a mi canal de YouTube. Y bueno, queridos, acá tenemos nuevas novedades que tienen que ver con este décimo aniversario del World of Tanks, de World Gaming. Y en esta versión de World of Tanks. Bueno, queridos, vamos a arrancar entonces con lo primero. Vamos a dejar la frutilla del postre para el eh, final. Eh, así que bueno, vamos a arrancar con esto que son 7 días de cuenta premium que te podés eh, ganar. Te puedes ganar con misiones que vas a tener del día 20 al 26 y vas a tener una misión bonificada para llegar a esos 7 días. Si no, del 20 al 26 son 6. Si no, estaría contando mal. ¿Y qué vas a tener que hacer? Supuestamente solamente vas a tener que ingresar a tu cuenta una vez por cuenta. Posicionarte entre los 10 primeros puestos de tu equipo por obtención de experiencia. No daño, sino experiencia en 10 batallas. O sea que vas a tener que jugar mínimo 10 batallas batallas y vas a tener que posicionarte entre los 10 primeros puestos por experiencia en batallas de eh, batallas aleatorias digamos y grandes batallas una vez por cuenta de nivel 4 a nivel 10 me gusta que incluyan niveles 4 a nivel 10 y no me gusta que dejen afuera ciertos niveles en este caso están abarcando más porque por lo general hacen de 6 a 10 y a 5 y a 4 lo dejan totalmente relegado cuando hay gente que no tiene niveles 6. Entonces, me gusta que esto sea una comunidad que abarque a más gente. Porque yo sé que vos, que estás del otro lado, seguramente tenés 25 o 30 o 50 mil millones de tier 10. Eh, pero hay gente que no. Entonces, y que me ve y que no tiene y que está contenta porque llega a su primer tier 5. Entonces, hay que abarcar a todos, chicos. Entonces... Eh... Por ejemplo, en el pase de batalla, no lo podés hacer con tier 5, ni con tier 4, ni con tier 3, y eso me parece mal. Deberían abarcar a todos porque, Wargaming, vos tenés una comunidad que mantener, y la comunidad no es solamente de tier 6 en adelante, sino todos los tieres. Aunque sea que les den menos a los que juegan nivel 3, 4 y 5, que les den el 5%, el 10% y el 15% de lo que sacan el nivel 6, 7, 8, 9 y 10 pero tenés que darle algo, porque ellos también son jugadores, no te olvides de tus jugadores. Eh... Bueno, otra cosa, pónganse a prueba con las misiones del aniversario, chicuelos. Ya tenemos entonces punto 1, buenísimo like entonces para Wargaming, para World of Tanks, porque nos va a dar 7 días de cuenta premium, si hacemos las misiones por supuesto, pero nunca está de más, nunca viene mal una semanita de cuenta premium bueno después tenemos misiones de la fase activa y después va a haber una fase de pausa bien misiones de la fase activa se los resumo así eh, tenés que ganar 10 monedas si querés ganar 10 monedas de aniversario ¿qué son las monedas de aniversario son monedas de este evento como los tokens de otros eventos como los tokens por ejemplo de lo que sería tan rewards bueno o tan rewards como quieran decirle es lo mismo bueno acá en este caso serían las monedas de aniversario y se, después vas a poder canjearlo por grandes premios y bla bla bla bla bla. Bueno 10 monedas de aniversario Tenés que obtener un total de 7500 de experiencia En cualquier cantidad de eh, batallas Se tienen en cuenta las bonificaciones O sea que los por 5 también Bueno, buenísimo O sea, se va a poder hacer seguro Facilísimo 7500, mandas una buena partida Y podés obtener hasta unos 10.000 11 11.000 de experiencia tranquilamente Con el por 5 más Alguna cosita más que tengas Joya Recuerden que esto es para batallas eh, aleatorias, disponible de 4 a superior Y una vez por cuenta ¿eh? Bueno, para ganar 15 monedas de aniversario eh, Obtener 15.000 de experiencia en cualquier cantidad de batallas Para obtener 20 monedas, 20.000 de experiencia La gran cacería parte 1 Asestar un total de 15 disparos que perforen el blindaje 10 monedas La gran cacería parte 2 Asestar 25 disparos que perforen, te dan 15 monedas La gran cacería parte 3 Aceptar 35 disparos que perforen te dan 20 monedas. Pasamos. La mancha negra, parte 1. Aceptar disparos que perforen el blindaje o infligir cualquier cantidad de daño a 7 vehículos. Te dan 10 monedas. La parte 2, lo mismo, pero a 15 vehículos en cualquier cantidad de batallas. 15 monedas. Y la parte 3, eh, disparos que perforen el blindaje. Eh, o infligir cualquier cantidad de daño a 25 vehículos bien, pero piensen que es en cualquier cantidad de batalla o sea, van sumando y te va a dar 20 monedas de aniversario chiquis eso, eh, una vez que completen eso te va a dar una misión diaria adicional bien y eh, cuando completen las misiones del aniversario de la fase activa te vas a llevar un estilo 3D para el T30 si lo tenés, buenísimo y si no lo tenés, bueno, te... Sácalo. Sácalo porque si no te va a servir para nada. Eh, para conseguirlo tendrán que obtener tres llaves doradas. El legendario está de casa estadounidense. Ok. Bueno. Misiones de la fase de pausa. Para 15 monedas, infligir 650 de daño. Para 20 monedas, infligir daño a 25 vehículos. Para 15 monedas. Posicionarse como uno de los 10 mejores jugadores Según experiencia Para 20 monedas, infligir 20.000 de daño en cualquier cantidad de batallas Se va sumando Para 15 monedas, infligir daño a un vehículo Facilito Y para 20 monedas de aniversario, jugar 10 batallas y posicionarse entre los 7 mejores jugadores de tu equipo Recuerden que todo esto, como dijimos, aleatorias y grandes batallas No escaramuzas Disponible de tier 4 o superior una vez por día las restricciones, chicos. Bueno, después también nos dice que va a haber una tienda del aniversario en la cual podés comprar monedas de aniversario y va a costar exactamente lo mismo que cuestan las monedas de oro en la tienda, en la tienda premium, podríamos decirlo así. Décimo aniversario de World of Tanks, únanse a los festejos. A ver. Eh, el 2020 es un año muy especial. Para nuestro proyecto World of Tanks celebra su décimo aniversario. Pero vamos a lo que nos importa porque el bla bla bla bla bla bla no me interesa. ¿Cómo funcionan actos, fases activas y misiones del aniversario? Para acceder a los diez, o al décimo festejo del aniversario, hagan clic en el estandarte que aparecía acá abajo a la derecha en el garaje. Recuerden que estaba ahí, ustedes preguntaron mucho ¿qué es este porcentaje, no sé qué? ¿Qué es este cosito que aparece ahí? Bueno es el estandarte de la esquina inferior derecha de sus garajes los actos están a su vez compuestos de una fase activa y una fase de pausa bien, como leímos recién, las misiones de cada una la fase activa se llevará a cabo durante una semana durante este periodo podrán participar de túneles del tiempo especiales por cada uno de los cinco actos lanzaremos túneles del tiempo especiales los túneles del tiempo son actividades atrapantes Wow e inesperadas para la comunidad blindada y están relacionadas con algo significativo para la historia del World of Tanks durante un cierto periodo de tiempo viajen al pasado y recuerden las viajes épocas si yo no mal recuerdo, por ejemplo creo que el año pasado fue que hicieron que las Artis peguen lo que pegaban antes y después podías descargarte un cliente del juego que era tipo todo viejito como era antes por ejemplo, sabía un tanque que estaba en tier 10 y después lo bajaron a tier 5 ponele por decir algo, era como estaba antes en su momento, las ramas tecnológicas eran muy poquitas o algo por el estilo me parece no recuerdo bien porque yo eso no lo, no lo hice la verdad que no, pasé de hacer eso los túneles del tiempo solo se llevan a cabo durante las fases activas, en el primero de estos túneles del tiempo, durante el acto 1, regresará el chat general, podrán leer más información en un artículo independiente durante los demás actos, habrá otros fantásticos túneles del tiempo Menos el del chat, descartémoslo bueno. Así que manténganse conectados eh, Bueno, perfecto Déjenme leer esto entonces Que esto sí me interesa Cuando termine una fase activa Se da inicio a una fase de pausa Aproximadamente las pausas durarán 20 días Dependerá de cada acto Ok, ok, ok A ver durante las fases activas y las pausas podrán llevar a cabo misiones de aniversario, que es las que vimos hace un rato, <coughs> incluyendo las, las grandes batallas. Durante la fase activa tendrán acceso a un conjunto de 9 misiones dividida en 3 bloques consecutivos, que es lo que ya estuvimos viendo, la gran cacería, parte 1, la parte dorada, parte 1, parte 2, parte 3, bla bla bla. bla. Bueno, durante una pausa podrán completar una simple misión del aniversario. Durante las batallas aleatorias, incluyendo las grandes batallas, una vez por día, obtendrás monedas de aniversario como recompensa. Podrán intercambiar las monedas por objetos valiosos y elementos de personalización exclusivos en la tienda del aniversario, chicos. Especial del juego. Bueno, acá tenemos las monedas, que son estas que están acá, que parece el 10 de Maradona, de Lío Messi, ahí... Eh, o del jugador que quieran ustedes, por supuesto Inscripciones, no cap, esa me gusta Está muy buena, no, no captures Vamos a hacer daño, no captures Emblemas eh, Mirá, este emblemita está bueno Y calcomanías, ahí el perro enojado Si completan todas las misiones del aniversario De la fase activa de un acto Recibirán una llave de oro Especial que los llevará Un paso más cerca de la recompensa final Sigue leyendo para ver todos los detalles Para conseguir la recompensa principal necesitan conseguir 3 llaves de oro, bien, o sea que hay que completar todas las misiones del aniversario de la fase activa de 3 actos. Así que planeen sus actividades con el tiempo, porque necesitas 3 llaves de oro, bien. Cuando hayan conseguido las 3 llaves de oro, podrán ponerle las manos encima a un deslumbrante estilo 3D para el T30, el legendario cazatanques estadounidense de tier 9. Los veteranos del WOT seguramente recuerden que durante las primeras épocas del juego, este tanque era un tanque pesado de los mejores. Con el tiempo su clase se ha cambiado, pasó a casa tanques y demás, bla, bla bla bla. Bueno, además del estilo 3D para el T30, también tendrán la posibilidad de obtener lo siguiente. Dos puntos. Paso a leer. Una medalla por participar. Una medalla por participar en los festejos del décimo aniversario. Para conseguirla solo tienen que completar una misión del aniversario durante la fase activa de cualquier acto. Bien, o sea, participar solamente. Una genial recompensa de acto por completar todas las misiones del aniversario de la fase activa de cada acto. Hay cinco clases distintas de recompensa disponibles. La mejor recompensa de todas las conseguirán solo los que hayan completado las fases activas de todos los actos. ¿Ok? De todos los actos. Una insignia única por completar todas las misiones del aniversario. De todas las fases activas de los 5 actos. Vas a tener que trabajar como perro para conseguir esta porque hay que... Vas a tener que jugar mucho. Monedas del aniversario que recibirán por completar cada misión del aniversario. Tanto durante las fases activas como las pausas. Y que podrán intercambiar por muchísimos elementos de personalización geniales. Ok, bien. Bueno, entonces tenemos una medalla por participar, una genial recompensa de acto, una insignia única y monedas del aniversario. Eh, podrán intercambiar las monedas del aniversario conseguidas por completar misiones durante las fases activas y los descansos en la tienda del aniversario. La tienda estará disponible en una sección especial de la tienda normal del juego durante los cinco actos. Aquí es donde la encontrarán. Bueno, acá arriba de todo, a la izquierda ven que tienen el cosito, el loguito ahí. Bien. A ver, la tienda del aniversario tiene tres pestañas donde se ofrecen los siguientes artículos: Paquetes de oro del aniversario, complementados con monedas del aniversario. Podrán elegir uno de tres paquetes con 5.000, 8.750 o 12.500 de oro y 100, 200 o 300 monedas del aniversario. Calculo que cada uno irá con uno, ¿no? 5.000 te dan 100, 8.750 te dan 200, 12.500 te dan 300. Calculo que será así porque no está especificado, pero más o menos lo deja. A, a entender ¿no? su valor en dinero real será el equivalente al valor que gastarían si compraran la misma cantidad de oro en la tienda premium sin embargo además de oro todos los paquetes de aniversario tienen monedas del aniversario de regalo bueno hay algo que está clarísimo entonces chicos si van a comprar oro con dinero real les conviene mil veces comprar este eh, estos paquetes de aniversario no porque además de las monedas te dan eh, esta opción de tener las monedas de aniversario que 300 monedas no son poco. No son poco, te digo, porque estamos viendo las misiones de, de la décima temporada, del décimo aniversario, que te dan 10 monedas por hacer una misión, 10 por otra etapa, 20 o 30, y acá tenés 300 de una. Está bien, hay que comprar 12.500. Es carito. Es bastante carito. Pero tenés la, la opción la tenés por lo menos. Bueno, eh, me suena el celu. Perfecto. Elementos de personalización únicos, para recordar con, con afecto los recuerdos del pasado. Bueno, para recordar los recuerdos del pasado, me llama me Todos los emblemas, las calcomanías y los demás objetos de esta sección son únicos. Son verdaderas joyas de coleccionistas. Podrán comprar el contenido de esta sección a cambio de monedas de aniversario. Durante cada acto agregaremos nuevos objetos a la sección, incluidos algunos que nunca se han ofrecido a la venta. Eh, Global Decal eh, Las calcomanías, sí no, no soy un gran hacedor de calcomanías No me gusta mucho eso Es que no me gusta, no me interesa Pero bueno, es una cuestión personal, cada uno que haga lo que quiera, por supuesto Bueno, después tenemos para el mutante acá Encontrarán diferentes estilos Mirá que tenés el del KB5 también Está bueno este, me gusta ¿no? Y el KB222, este lo tengo así que lo quiero Este, Este estilo lo quiero Está muy bueno, me gusta, me gusta Salvador de Roma. Estilo, sentido, de dirección. Está bueno, me gusta, me gusta. Participen de los túneles del tiempo. Ya lo leímos y ya leímos todo esto. Bueno chicos, eh, como dijimos entonces, vamos a dejar la frutilla del postre para el final. Y se viene la última noticia. Que no quería llegar acá. No quería llegar acá, pero Wargaming me obliga a llegar a este punto. Fíjense en la imagen ya, si son... Eh, Detallistas, si son observadores me voy a sacar los lentes Porque este es un tema, un tema serio Fíjense que tiene la palanca De como que habilita Arriba dice Danger Siempre Guardamin te da un mensaje subliminal En sus imágenes o en sus videos Y fíjense arriba del Danger Que hay como asterisco, tachado Signo de, de peso eh, Porcentaje Eso es la forma en que se eh, Como que se tapa cuando hay una, un insulto ¿Podríamos decirlo? Entonces, danger, insultos. Hay dos cuestiones. Ahora vamos a meternos de lleno en el chat. pero pues porque tengo mucha... Estoy muy ansioso. Eh, bueno, el chat general regresa a World of Tanks. ¿Te gustaría comunicarte con el enemigo, con el enemigo durante la batalla, comandante? Bueno, ahora. Quienes hayan jugado World of Tanks desde 2016 o incluso antes, sin duda recordarán el chat general. Antes, no solo era posible comunicarse con los aliados durante las batallas aleatorias Sino también con los jugadores enemigos En honor al décimo aniversario de nuestro juego Esta nostálgica función hará su regreso triunfal ¿Yo le pondría un signo de pregunta? ¿Triunfal? <ríe> A World of Tanks eh, Viaja en el tiempo durante una semana y revives esos viejos recuerdos Comenzará el 21 de abril hasta el 28 de abril bueno, ok. Ahora yo después le voy a dar mi, mi, mi parecer. Una mirada al pasado. Los jugadores nuevos quizás piensen que esto es bastante extraño, pero en las primeras épocas de War of Tanks, los jugadores podían enviar mensajes al equipo enemigo. Que este sin dudas respondía. Que este sin dudas respondía. Pero en la intensidad de la batalla de War of Tanks, las emociones estaban a flor de piel. Y dichas emociones solían llegar al chat general. Las emociones no estaban a flor de piel Están a flor de piel Y dichas emociones No solían llegar al chat general Suelen llegar al chat Tiempo presente Los jugadores frustrados a veces Revelaban las posiciones de los aliados a sus enemigos Y arruinaban la partida Para todos los presentes Por ende, Wargaming y World of Tanks Deciden repatriar eso Deciden traer eso O sea, ustedes lo saben Porque me lo están diciendo yo, por ejemplo, yo en ese momento no jugaba al World. Bien, entonces me dicen, yo soy un jugador nuevo. Supongan que entré a jugar hace dos meses al juego o cinco meses, no importa. Los jugadores frustrados a veces revelaban las posiciones de los aliados a sus enemigos y arruinaban las partidas para todos los presentes. Y la pregunta es, ¿y me lo volvés a traer? ¿Y me volvés a poner eso por una semana? Teniendo en cuenta los comentarios que recibimos, decidimos deshabilitar el chat general en 2016, con lo cual se dieron cuenta que era negativo, que no era bueno para la comunidad, que era malo. Pero todo esto se fue. Pero todo esto fue y sigue siendo parte inalienable de la historia de World of Tanks. Por esta razón volveremos a activar el chat general en batallas aleatorias durante una semana como parte de los festejos por el décimo aniversario. Todo es posible en nuestro décimo aniversario. No llegaste a vivir la experiencia del chat general, no te preocupes porque durante el décimo aniversario ocurrirán cosas maravillosas. Bueno, yo creo que esta no es una de ellas, sinceramente lo digo. El chat general solo estará disponible durante una semana, gracias a Dios. Los veteranos podrán escribir dulces mensajes, dulces entre comillas obviamente, las puteadas que va a haber, va a ser increíble, eh, como solían hacerlo en aquella época, y los novatos tendrán la oportunidad de descubrir el arte de la comunicación en el juego desde una perspectiva completamente distinta sí, no hace falta que sea desde esta manera descubrir el arte de la comunicación en el juego puede ser de otras maneras, estaría bueno que en vez de revivir algo malo que traigan algo nuevo, podría hacer, por ejemplo no sé, así se me ocurre una idea, una idea al voleo que los que quieran puedan activar un chat general pero de vos por un equipo solo por ejemplo todos los que salen en el equipo que puedan hablar, vos si querés lo desactivás o no pero no solamente los del pelotón, digo que todos nos escuchemos entre todos, o sea va a ser un quilombo. Pero eso sería una forma nueva de descubrir el arte de la comunicación en el juego, sin traer algo que ya probaron y que no funcionó. No solo que no funcionó, sino que fue malo, que era malo, que era tóxico, que era nocivo para la comunidad. Disfruta de poder comunicarte libremente con amigos y enemigos. Pero recuerda que las reglas normales del juego y los términos de servicio se seguirán aplicando. Monitorizaremos los mensajes del chat general de muy cerca Y aplicaremos sanciones siempre que corresponda hasta bájame Para que apague las luces yo directamente Tachame la doble, apagame todas las luces Chao chicos No, en serio En serio, en serio, en serio Para que ponga las luces de vuelta Perdón, perdón, es que, es que me emocioné, me, me emocioné me, emociona. Me, me saco, me saco con estas cosas Me pongo muy, muy contento eh, Esperen que se ve bien la cámara Ah, sí, sí Voy a leer esta parte, voy a leerla Por si tal vez alguno lo entendió No, no, no entendió bien esta parte, a ver. Disfruta de poder comunicarte libremente con amigos y enemigos Vamos a ponerle onda, vamos a pensar que esto es bueno y Que es positivo para el bot, dale Disfruta de poder comunicarte libremente con amigos y enemigos Pero recuerda que las reglas normales del juego Y los términos de servicio se seguirán aplicando monitorizaremos los mensajes del chat general de muy cerca y aplicaremos sanciones siempre que corresponda. Pero si no lo hacen hoy a eso, no lo hacen hoy, ¿por qué lo harían con, los, con el chat general? Primero, demostrame que cuando el 90% de un equipo... Eh reporta a un jugador porque está puteando toda la partida o porque hace lío dentro de una partida lío en el mal sentido, que viene a toxiquear la partida <risa> lo pedimos toda la sanción y no hacen nada entonces, mostrame que funciona bien hoy en día, y después te, te creo que me vas a monitorizar los mensajes de chat general, pero si no lo haces hoy con el juego, ¿por qué lo harías con un eventito que va a durar una semana? no, yo la verdad es que... Estoy siendo muy... Estoy siendo muy respetuoso de, de, de, de las cuestiones de lo que yo pienso, o sea... Si vos me preguntás a mí... Bueno, pero pará, ahora les digo... ¿Cómo habilitar o deshabilitar el chat general? Lo que pasa es que tengo tantas ganas de decir tantas cosas... ¿Cómo habilitar o deshabilitar el chat general? De forma predeterminada, el chat general estará habilitado para todos los jugadores. Para deshabilitar el chat general, vea... Ajustes, juego, general, deshabilitar el chat general. O sea, te vas al settings, o al settings, o a las opciones... Y deshabilitas el chat general Si lo haces, no podrás enviar Ni recibir mensajes en el chat general Ok, perfecto Ahora mi pregunta es la siguiente Yo tengo deshabilitado el chat general Bien, porque no tengo ganas de nada Ahora El jugador que esté conmigo En el equipo No hablo de pelotón, en el equipo, ¿no? Vos bat cliqueas batalla aleatoria, te salen 15 tipos de tu lado 15 jugadores de tu lado Cualquiera del resto que esté con el chat general activado, yo lo tengo desactivado, supongamos. Si el tipo quiere decir mire equipo enemigo, Nando Capo está campeando en A1 con su Su 130 PM. ¿Lo va a poder hacer? Entonces, en, no, no, es que no entiendo, no, no le veo el beneficio sinceramente de traer algo malo, algo que ustedes mismos dijeron que fue malo. Decidimos, ustedes me lo ponen acá Decidimos deshabilitar el chat general En 2016 ¿Entendés? Entonces Hoy en día la comunidad Yo creo que trata de mejorar, somos muchos Los que tratamos de mejorar, de ir para adelante Y a veces sentís como que no Como que tratan desde la misma empresa Como que se boicotean ellos mismos ¿Por qué me vas a traer algo Que fue malo y que vos decidiste sacar Del juego? Pero si vos me lo estás poniendo en cuenta acá, teniendo en cuenta los comentarios que recibimos, decidimos deshabilitar el chat general. Porque me vas a develar la posición del, del rival seguro. Y además, ¿qué te cuesta? Si vos ya saliste, ya perdiste, ya estás muerto. ¿Por qué no...? no ¿Qué te impide a vos decirme Nando Capo está en...? ¿O qué te impide a vos decirle al equipo rival Nando Capo está campeando en... Eh, no sé, yo qué sé, en D5, no sé, donde quieras. Cualquier parte del mapa. Puntualmente, está al lado de la piedra Al lado de la piedra hay un Hay un arbusto, ahí está él Listo, ya está, man Entonces, no, no, no es... Que la verdad es que no lo entiendo Y no me digan, no me digan, sinceramente Les pido de corazón que esto no me lo pongan Esto, sáquenlo ¿Monitorizaremos los mensajes de chat general de muy cerca Y aplicaremos sanciones siempre que corresponda? No, no, no, no, no no ¿Querés meter el chat? Pero no, me tomes el pelo entonces O sea, todo bien, todo bien Pero no no, tampoco una cosa, ni una cosa ni la otra eh, Porque esto no lo hacen hoy en día Con lo cual, o sea, ojo No lo hacen en el 95% de los casos Hay un 5% que después de mandar el ticket Y que 80 personas se quejen de uno le deshabilitan. Cuando empezás a bardear mucho, mucho, mucho mucho y, si, y lo haces muy reiterativo Tengo conocidos Que cada vez que los veo No les puedo escribir porque están con el, con el logito del chat eh, Tachado en el garaje, o sea que los bañaron por eso pero es uno y conozco a cientos de jugadores y muchos toxiquean mucho y muchos no son sancionados, con lo cual esto para mí no es positivo yo creo que el chat general es una vuelta al pasado, una vuelta negra al pasado, a un pasado no, no sé si tan bueno yo creo que está bueno sí recordar esto de última te lo tomo ¿Querés volver al pasado? Bien. Ya te di una idea de lo que podrías hacer como otra nueva forma de, de, de comunicarse, del arte de comunicarse, como decías antes. Pero, eh, ¿querés poner el chat? Ponelo por un fin de semana. Activalo el viernes temprano y desactivámelo el domingo a la noche. Pero pues no me hagas toda una semana completa de sufrimiento. A mí en lo personal no me gusta No me gusta cómo lo, cómo lo encararon, cómo lo manejaron No me gusta Creo que la furtilla del postre termina arruinando las demás sorpresas Que sí estaban buenas Tenés un montón, un montón de recompensas, un montón de cosas buenas Pero siempre es que dan en el clavo en lo malo Para, para, para boicotearse a ellos mismos Es que dan en el clavo ellos Porque estaban haciendo todo bien Hasta ahora todo lo que leímos estaba buenísimo Agregaron más niveles de nivel 4 a nivel 10. Tenés ofertas de la tienda premium. Para que voy acá, juego noticias. Eh, tenés ofertas de la tienda premium. Eh, podés ganar 7 días de cuenta premium. Misiones de la, del aniversario. Eh, décimo aniversario, uno se lo festejo. O sea, todo buenísimo. Todo bueno. Y regresa el chat general. Yo creo que lo hacen adrede. Que no, no. Obviamente todo está... Todo está planificado, no es que uno decide y tire una moneda al aire Acá todo está diagramado, está todo pensado Y yo creo que hicieron 3 por 1 O sea, te tiramos tres buenas y una que nos gusta a nosotros Que es la, la del chat general Que les gustará a ellos, supongo eh, Pero bueno, chicos, déjenme en los comentarios ¿Qué piensan ustedes acerca de todo esto? Me gustaría más, sinceramente les digo corazón ¿Cuál es su opinión sobre el chat general? Porque lo demás son misiones que hay que hacer No, o sea, las hacen y punto si tienen ganas Y si no... Lo, lo dejan ahí a un costado y van jugando ustedes como les plazca y las, las van a ir cumpliendo seguramente porque son unos cracks pero, lo que sí me interesa saber es esto el chat general, qué les parece les parece que está bueno, les parece que está malo les parece que está bien aplicado o que está mal aplicado, que podrían haber hecho como yo digo por ejemplo, querés traerlo, tráelo pero aunque sea 48 horas o 72 horas, ponele me lo pones un viernes temprano y me lo cortas el domingo a la noche, si ves que tiene éxito y de última pues después hacer una encuesta si en, Dentro del juego, ¿no? Che, te, te, ¿les pareció? ¿Qué te parece, comandante, el chat general? ¿Te gustaría que regrese? Sí, no, ¿por qué? Danos una explicación Punto, y se acabó Pero me parece que así No, diría Mirta Legrane bueno amigos, déjenme en los comentarios qué piensan ustedes, yo ya les dije mi opinión, espero que les haya gustado, que les haya divertido el video, siempre la idea también es un poquito de eso, la de divertirlos, informarlos y que ustedes estén al tanto y que sepan todo lo que pasa en World of Tanks. Bueno amigos, los quiero mucho, déjenme sus opiniones del de chat general que regresa World of Tanks, quiero saberlo, quiero saberlo y responderé cada una de ellas y si no les dejaré un like o un corazón si me gusta mucho y me rompen el corazón. Muchas gracias y nos vemos en lo próximo. 走走